ВЫСТРЕЛ Фрется! Niño. Bien hecho, niño. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Detente! Por favor. Está derrotado, padre. Ya no es una amenaza. No te atrevas a venir por nosotros. No te acerques a ella. No necesito tu protección.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 Yo ya he pagado. Ya he pagado. Pero si hay algo que te complete, si el verme muerta para que todo se arregle. No te detendré. No sé. ¿Qué? ¡No! ¡Padre! Te amo. Te amo. ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? Podrías haberte alejado. El siglo termina aquí. Tenemos que ser mejores. Que este. No, no, no, no, no, mi niño Mi querido y dulce niño no. Freya Él eligió esto Haré que padezcas Todas las agonías Todas las violencias inimaginables En carne propia Voy a pasear tu frío cadáver por cada rincón de cada reino. Y alimentaré a la escoria de Helheim con tu alma. ¡Esa es mi promesa! ¡Pero te salvó la vida! ¡Me lo arrebató todo! ¡Todo! ¡Todo! Eres un animal Transmites tu crueldad y tu ira ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces Te conozco bien ¿Y él? ¡Niño! Óyeme bien soy de una tierra llamada Esparta. Hice un trato con un dios que me costó mi alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ser a tu padre en gel. ¿Esto es ser un dios? ¿Siempre termina así? ¿Hijos matando a sus madres? ¿A sus padres? No Seremos los dioses que decidamos ser Y podemos cambiar quien yo fui, no es quien tú serás Debemos ser mejores Bueno, creo que ahora somos los malos En sus ojos, sí pero ella no pudo elegir Terminemos nuestro viaje mientras tenga fuerza